bloqueaste tu cuarto bloqueo que? hasta el fondo ¿Tú ¿Tú ¿Tú pido ventana yo también <ríe> <¿Tú pido> ventana? <ríe> <Okay>. <ríe> <ríe> <ríe> <muchas> Más enfermo sí, sí, sí. <risa> Y ya tú que quieres ver la casa, vamos a ver la casa ¡Ya hay al frente! ¿Dónde está? No, yo no lo he hecho Este lunes La ah, verga la dejé encendida Aquí tenemos al chef Iván. Ivan, que ¿Qué nos va a, va a, a cocinar, ¿Qué? ¿qué nos vas a cocinar cabrón? Nos va a, el tiempo? Nos voy a, a cocinar, da, yo, Espérate, wey unos ricos frijoles a la microondas. Nada más y nada menos. Ah, ya güey. preparados. Ah, no sé si quieren queso. Más para acá. Güey, Con no mames, tortillas a la estufa. güey Hay pedazos así que te los den como en mil barros Yo sé, ahora, güey, pero güey, vamos, vamos a, vamos okay, a ok, ok. Entonces, o sea, primero sacamos no. los frijoles. Verificamos que contigo. ya estén calientitos. Sí, sí. Les metemos el dedo. Vale, verga. Nah, Han frío todavía. Unos 5 minutos. 5 minutos. Le ponemos el microondas. Recuerden Para verificar la, el, la potencia de su microondas. Porque esta a lo mejor no es mucha potencia. Y con 5 minutos a lo mejor quedan bien. <risa> pero con otros sí. Pero con otros con 5 minutos los iguales pueden llegar como hasta reventar. Bueno, pero. Oye, pues, si no hay dos? se los toman la No. Bueno. A la verga. Entonces. Uy, usa la tablita. No, pues es que para no subir tantos platos, wey, agarramos. Pues Cierto. sacando taco por tal. Al momento pero, al momento. Hay que esperar tantito a que pase más tiempo sí, claro, para empezar a calentar las tortillas. Y pues que no se Claro, claro, claro, claro. Si quieres, puedes cortarle, Si sí, no. Muy bien, amigos, volvemos aquí. Sí. A cocina en sí. la masamitla. Con lo sí, no. que tengas <risa> a la mano. Bueno, no pedo de todo, güey. Puede ser lo que quieras. Qué ricas se la recomiendo. Entonces pusimos, <risa> pusimos los frijoles en el horno de microondas. Salen calientitos. Híjoles, si, si les pudiera describir el olor, la neta no podría porque están buenísimos. Entonces muy bien. tenemos ya los frijoles calientitos, tenemos la estufa prendida, tomamos la tortilla, la colocamos de esta manera. Esperamos unos segundos a que más o menos se caliente Que no se empiece a prender de los dados porque ya se empieza a quemar Entonces la tomamos Esperamos unos segundos más Si quieren, uh, les doy un tip para los frijoles ah, ¡Qué delicioso! Eh, Le pueden poner... Tantito? Cuidado con la tortilla, ¿eh? no, no sé qué Le pueden poner uh, un poco de elote Obviamente te la tita porque salen masamita, tampoco no se vayan a querer pasar de verga y comprar pinches elotes de la señora de ahí, el fogoncito ese, no. Compran un poco de queso si tienen dinero para queso, así sus es tacos se ven más ricos. la tortilla, la tortilla está en su punto, tomamos la cuchara que utilizamos en la mañana para hacer los frijoles, que ya tiene varias horas este, de uso, ya de tener amigos. Relájense, los frijoles van a quedar culeros, así como acartonados, porque no tienen agua. ¡Ah, no mames! Pero, seco. pues, sí, claro, seco. Destruidos molecularmente de agarramos, agarramos el queso, pidan en, en la carnicería del queso que se creen, o He ahí wow. un buen taco. Ah, gracias, es muchachos? ¿No muchachos? Sea? ¿José? A ver, ¿tú, ¿tú, favor? ¿tú, por, ¿tú, por, por favor, por favor. Ah, ah, por favor. Por favor. ¡Ah! ¿Qué tal está? Uh -huh. Ah, Yo sé pareces? Gracias compañeros Estoy grabando tu cara de emoción ¿Sí? ¡Oh, qué delicioso! Mm. Um. Sí ¿Qué? Miren cómo lo devora, ¿no? Esa manera de devorar el taco Es impresionante Entonces. Ahí voy. Iván? Muchas gracias por habernos sintonizado en la esto cocina fue, con Iván Esto fue cocina en Tapalpa con lo que tengas uh, ¡El Mazamitla, güey! No. Y hasta la próxima, Clips. El ¡Qué tonor, güey! Su cámara, güey! Este güey! tu cámara, güey! pela tonor, güey! Es tonor, güey! trampa, levántate güey! ¡Qué tonor, perro. tonor, ¡Vale güey! cabrón. tonor, güey! ¡Qué tonor, güey! ¡Qué tonor, Ahí me la pelan! Ah, ¡Sigue sí, su madre! ¡Que lo aguanten! ¿no? wey! qué pedo! Mira. ¡A huevo! ¡Sigue a su madre, que no te loco! ¡Mueve el rabo, cabrón! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! A lo mejor no se les antoja, Mamá mademaca. Por una expresión, uh -huh. ya se terminó porque se repite como uh -huh. el de mil. Por mujeres, uh -huh. como. Tú. <risa> Amor, ayo, no sé. Dios. Estoy grabando. Ok, más te sí. vale, güey. Te duró conmigo 12 horas. ¿Dónde está? ¿Quién sabe a qué me va a decir? ¿A la Armando? Sí. Ah, güey. ¿Cuánta la escalera? Aquí le vemos el culo fresh. Sale el sur. Sin ese mal que lo mijan. <risa> el champ con la mano arriba, no sé por qué. Gracias. Gracias. ¿Eh? Parece, parece muerto el libro. sus fosas nasales. Está vuelto, vámonos a la verga Vean el amanecer A las 6 de la mañana En Mazamitla ¿Cómo se para de grabar? Pues donde se dice Mete el culo Así <risa> Foto. A ver, toma una foto. Espérame. Déjame regreso. Uy, uy, uy. ¿Cómo estás? ¿Ya la tomaste, amigo? Yeah. ¡Tómamela! <risa> ¿Ya? ¡Que ¿Ya? ya, cabrón! ¡Tómamela! ¡Ey, ay, qué ¡Ven, güey! ¡Ay, me estás dilamando el video, qué pedo! <risa> Tómalo, ¡Toma! Fotos, ¡No mames! Foto. A ver, toma una foto. Espérame. Sí, sí, sí. Y me solté el cabello. Sí, ¿Cuántos más, perro? ¡Saca el flash! ¡Ay, nah, no mames! ¿Cómo que no tiene flash? No tengo flash, pues güey. Pues yo quiero salir guapo. ¿Es guapo, güey. Con flash o sin flash. Martín, ¿no? El chiburra. ¿Y, chiburra, ¿y me veo guapo? Llevo otra. ¿A poco no han visto ese video, güey? No, sí, no han vivido. Guapo, güey. No vivido Su cola no, fue no, mía 10,000 mil, mil veces. Mil ocho mil. No es ¿sí cierto, güey, ábrete. Hola, ya nos vamos de regreso. Estuvo bien bonito. Mira el paisaje. Eso es lo que estuvimos viendo todo el día. Antes de ponernos bien pendejos. Tienes un flow para la cámara, cabrón. Hola, hola. Ya nos vamos. Sí, a Guadalajara otra vez. A la triste realidad. ¿A la triste realidad? Pues allá están trabajando, ¿no? Aquí no la pasamos, bien imbéciles todos. Si acaso. Pregúntale a la cómo se la pasó. ¿Dónde acabaron? No sabemos. ¿Dani? Si les quedó. Pues no le hablaron. ¿Cómo te la pasaste, ¿Qué compraste ahorita? Impresionante. Ay, ya se lo está Se compró unas jica más. Estamos en Mazamitla. Mazamitla es la capital para los turistas que quieren visitar algún lugar ¡Muito! en Jalisco. <risa> Le la, la, la inspiración, sí,